pues vamos a dar vamos a dar eh, inicio a esto del régimen simplificado de confianza el curso por el cual están el día de hoy voy a permitirme poner mis diapositivas en pantalla me dicen si la ven de manera correcta la están viendo de manera correcta por favor me pueden comunicar sí sí sin Perfecto. problema perfectísimo muchas gracias bien pues como ya lo dejaron ya lo mencionaron mi nombre mi nombre es carlos Antonio rodríguez aranda voy a estar a cargo de esta exposición del régimen simplificado de confianza. Así es que arrancamos. Bueno, pues la, el gobierno, el gobierno federal, en su ley de ingresos de la federación, como ustedes pueden ver, uno de los impuestos que va a tener un crecimiento según estas estadísticas que bien pues ellos proyectan es en la parte del impuesto al valor agregado con hasta un 24%. Esto quiere decir, eh, hay dos eh, cuestiones ahí. Una es que el consumo, estén pretendiendo que haya más consumo, recordarles que en el caso del IVA, todo lo que es este, este impuesto indirecto grava al consumo, al consumo de actos o actividades que se dediquen las personas como lo es enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce de bien o una importación de algún bien. Esto es lo que nos dice el artículo eh, primero de la ley del impuesto al valor agregado y bien pues el proyecto en este caso del gobierno federal eh, eh, de esta cuarta transformación pues le está apuntando más a la recaudación de impuesto al valor agregado como pueden ver también hay un crecimiento o eso pretenden un crecimiento en el impuesto sobre la renta así como una eh, disminución en la parte de las gasolinas y de IEPS como lo pueden ver ustedes en pantalla y con base en ello, bueno pues la exposición de motivos que llevó a que este régimen simplificado de confianza existiera fue que esta metodología se ha utilizado en otros, en otros países como lo es Colombia, como lo es Turquía, el Perú y les ha dado bastantes y buenos resultados poder meter a la formalidad todos aquellos que están en la informalidad esta fue el estandarte o la bandera de esta reforma y de meter este régimen simplificado de confianza porque a pesar de que nosotros tengamos casi el 82% del padrón es de personas físicas, solamente de ese 82% se recauda únicamente el, el punto 69%. Es decir, tenemos muchísimas personas físicas en el padrón, pero pues eh, prácticamente el impuesto que se les, eh, se les cobra o, se les, eh, o estas personas pagan, pues es muy pequeño, solo 0.69, lo cual pues, ha llevado a que el gobierno federal pues, voltee por aquellas personas físicas, las cuales pues, son muchísimas, sin embargo, la recaudación es muy poca. ¿Cuál fue la intención con esta propuesta? Bueno, pues eh, primero inició con hasta 300 mil pesos, con un eh, ingreso de 300 mil pesos, el 1%, y así a su vez hasta llegar a 2.5% eh, en el caso de 3.500.000 pesos. Que esto va a ser el techo que tiene el régimen simplificado de confianzas en el caso de personas físicas, es el techo que va a tener, es decir, no pueden pasar de 3.5 millones de pesos en el momento que los pasen, Tendrán que irse a actividad empresarial y profesional, ya no podrán estar en el régimen simplificado de confianza. Eh, cosas que vamos a estar charlando ahorita en algunos minutos. Bien, pues esta fue la intención del gobierno federal para aumentar las tasas, como lo han hecho en el caso de Turquía o de Colombia, que les ha funcionado bastante bien el poder recaudar de esta forma con regímenes más eh, simplificados con la facilidad de que únicamente pues eh, multipliques por una tasa y determines el impuesto esto ha ayudado a que la recaudación pues vaya creciendo en esos países vamos a ver qué es el caso de México porque recordemos en el 2014 ya lo intentó en su momento bajo el régimen de incorporación fiscal en ese 2014, el, el gobierno pasado, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, y bueno, pues ya a distancia, no lo logró como tal. Lo que sí logró fue el aumento en el padrón de, en este caso, de los que tienen RFC. Eso sí lo logró. Y bien, pues, algunas personas con estas facilidades que tenía el régimen de corporación fiscal pues se dieron de alta eh, en Hacienda y con base en ello también pues, podían dar seguridad social. Esto fue una de las mayores propuestas para las tienditas, para las ferreterías, para pequeños negocios que a lo mejor necesitaban emitir un comprobante fiscal, pero pues eh, no tenían eh, el flujo o la estructura para pagar pues los impuestos de una actividad empresarial y profesional. Esto llevó a abrir este régimen de incorporación fiscal que para el 2022 queda completamente derogado. Se derogan los artículos 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, pues nace una nueva sección que es la sección 4 del capítulo 2 del título 4. Recordándoles que... Eh, bien, pues en este capítulo 2 están todos aquellos que, que hacen actividades empresariales, pero también profesionales. Esto está en la sección 1. En la sección 2, que dejó de existir o va a dejar de existir para el 2022, era el régimen de incorporación fiscal. En el caso de la sección 3, que inició en 2019, que es la parte de plataformas tecnológicas, aquellos que se dedican a dar eh, ...o prestar un servicio o enajenar bien o uso o goce de algún tipo de bien... ...a través de las eh, aplicaciones como Didi, Airbnb, Uber, entre otras muchas más... ...que eh, bien pues les facilitan el poder tener clientes. A recordarles que en esta sección pues están todas aquellas personas... ...que se dedican a lo que acabo de comentar. Y por último pues bien la sección cuarta que eh, en este caso nace eh, en esta reforma 2022 la cual, eh, pues todos aquellos, tanto personas que hagan o que lleven a cabo actividades empresariales, también los profesionistas, a diferencia del RIF, aquí sí van a poder estar los contadores, los abogados, los arquitectos, entre otros. Eh, también aquellos que den uso o, o goce de algún tipo de bien, en este caso el arrendamiento de inmuebles, ahí también van a poder estar en el régimen simplificado de confianza. Entonces, como podemos ver, abarca bastantes, bastantes áreas este régimen simplificado de confianza, a diferencia del régimen de incorporación fiscal, porque ahí no podían estar los profesionistas, los que nos dedicamos a las... Eh, eh, profesión, abogados, contadores, eh, médicos, veterinarios, etcétera, no podían estar en este RIF. En el caso del régimen simplificado de confianza, sí van a poder estar tributando bajo esta figura que ahorita vamos a ver cómo se realiza el cálculo del impuesto. Realmente es una forma muy, muy sencilla. Todavía no salen las reglas de carácter general, la resolución miscelánea fiscal que nos va a decir dónde se van a presentar estas eh, declaraciones, aún todavía no sabemos si se presenten en declaración y pago, si vayan a utilizar mis cuentas, si les vayan a hacer un software especial como lo hicieron en el caso de plataformas tecnológicas, aún todavía no sabemos cómo lo van a realizar, pero bueno, pues ya sentaron las bases para empezar con esto del régimen simplificado de confianza. Lo que sí que el cálculo Realmente es muy, muy sencillo. Eh, más bien creo que aquí la capacidad que va a tener el contador es de poder asistir al contribuyente en saber si le si es conveniente o no conveniente estar bajo este régimen simplificado de confianza. Desde mi perspectiva y ese comentario muy personal, no todos, no todos los. Eh, eh, no todos los que caigan en el régimen simplificado de confianza les conviene la verdad debo decir que muchos de ellos no tendrían que migrar a esto pudiéndose quedar en algunos casos en el caso del régimen de incorporación fiscal entonces ahorita vamos a ver varios ejemplos en los cuales como vamos a ver el cálculo Sabrán si les conviene o no les conviene estar en el régimen simplificado. Una de las posturas es que, bueno, pues no necesitas no necesitas deducciones porque no te permite el régimen simplificado de confianza hacer deducibles. Lo que sí, que el acreditamiento de IVA, bueno, pues será la misma mecánica que ha venido funcionando con otros regímenes. Ese artículo 5 eh, de la ley del impuesto al valor agregado, que nos habla que lo que es parcialmente deducible, pues es parcialmente acreditable. Pero lo que es deducible y estrictamente indispensable para términos de impuesto sobre la renta es... Eh, acreditable para términos del impuesto al valor agregado en este tenor de palabras no te están diciendo que no tengas deducciones las tienes el punto es que la mecánica del cálculo pues no te está permitiendo que la reduzcas para obtener la base imponible es decir esta utilidad que pudiera llegar a tener y pagar sobre la utilidad y no sobre el ingreso algo que ya estarán hablando en tribunales ...es que este régimen simplificado de confianza... Eh, graba al ingreso y no graba a la utilidad... ...entonces y por consecuencia... ...podríamos estar generando una pérdida... ...y de todas formas estaríamos pagando impuestos... ...algo que ahorita que entremos en el caso de los ejemplos didácticos... ...pues nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor... ...hayan gastado eh, por su modelo de negocios... ...puede ser que hayan gastado más de lo que tuvieron de ingresos... ...y aún así... Van a tener que pagar impuestos, cosa muy diferente en el caso de actividad empresarial y profesional porque recordemos que es ingresos menos deducciones igual a la base y a partir de la base hay una tabla que viene en el anexo 8 eh, y bueno pues empiezas con límite inferior por tasa más cuota fija y determinas el impuesto sobre la renta. En el caso del régimen de eh, eh, régimen simplificado de confianza o reciclo como muchos ya le están llamando. Esto no está de esta manera. Pero bueno, vamos a verlo ahorita que lleguemos a la parte de los, del cálculo. Como lo vengo mencionando, la intención pues, es el pronóstico de recaudar más, de recaudar, eh, si bien el, el estandarte de este gobierno ha sido que no habrá nuevos impuestos, no habrá nuevos impuestos, pero la forma de fiscalizar pues sí la hemos visto un tanto diferente desde aquellos correos masivos que te llegan diciéndote que tus deducciones no checan con, tus, eh, con lo que tú declaraste, con lo que tiene el SAT, ¿no? Eh, entre otras situaciones que hemos visto en, este, en estos ya prácticamente casi tres años de esta cuarta transformación, como, como ellos así, así se llaman, pues, eh, o así se pronuncian, ¿no? Eh, pues nos hemos dado cuenta que la forma de recaudar ha sido un tanto más agresiva, llegando a tener, pues bien, contribuyentes que estén, que estén pagando los impuestos. Yo no digo que esté de manera incorrecta o correcta, creo que el contribuir a un país es, es eh, benéfico para todos. Sin embargo, bueno, pues eh, en qué se gaste o en qué se utilice ese dinero, creo que ahí es eh, arena de otro costal sin embargo, bueno, pues cabe mencionar que en la ley de egresos los presupuestos casi se van para tres, tres, cuatro, cuatro obras, por así decirlo, que es el Tren Maya, que son las refinerías, y que son, y que es el aeropuerto que está aquí en el municipio prácticamente tecamax un pango, que lo están haciendo en la base aérea de Santa Lucía, la base 2, eh, de aquí del Estado de México, y también los programas sociales, por último, ¿no? Los programas sociales, esto de estar dándoles dinero pues a adultos mayores y a los jóvenes, también jóvenes construyendo el futuro. Bueno, pues estos son los programas que ha llevado a cabo eh, que la recaudación pues tenga que ser más eficaz, ¿no? Entonces aquí lo van a gastar y la forma en que lo van a recaudar pues es eh, bajo estas cargas tributarias que tienen que pagar el sujeto pasivo que entonces somos nosotros. ¿Ok? Vamos a ver. Pues bien, el régimen simplificado de confianza para personas físicas está dentro de la ley del impuesto sobre la renta en el título cuarto, capítulo dos, en la sección cuarto, Desde su artículo 113-E hasta su artículo 113-J, en el cual, pues bien, nos van a estar hablando de eh, la mecánica del de momento de acumulación del ingreso. Eh, y bueno, pues todo lo concerniente al, al entero de este, de este impuesto sobre la renta basado, bueno, pues en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, que algunos ya le pusieron un sobrenombre como Recico, ¿no? Eh, bueno, por, he escuchado por ahí en las redes sociales. Vamos a ver si tenemos aquí algunos comentarios. Eh... eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ya tengo algunos comentarios, perfecto, por aquí Galaxy eh, C8, buenas tardes, cuando lleguen el tema del IVA, por favor especificar si los que estamos con el estímulo del 8%, post, 8 podremos seguir eh, y cambiarnos al reciclo. Mi estimada eh, Galaxy, la respuesta sería sí, no, te, no, te, no hay ninguna prohibición en ese sentido, recordemos que estás hablando de dos cosas muy diferentes, una es... En el régimen en el, que te, en el que estás, en el que optas, no o en el caso en el que te corresponde también, en el caso del, del régimen simplificado de confianza, es una opción, no es el que te corresponde, pero es una opción que tú puedes tomar. Si te cambias esto que tú llamas el reciclo, la respuesta sería sí, tendrías que seguir eh, generando el estímulo del 8%, recordar, que este estímulo lo tienes que solicitar eh, vía el decreto que hizo el Ejecutivo y bueno, pues meter eh, todos tus eh, documentos que te solicita el SAT para darte pues ese beneficio del 8%. Pero estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Una cosa es el régimen eh, en el que optas o el que te corresponde y otra cosa es un estímulo. El estímulo no puede verse mermado por el régimen donde estés eh, y máxime que lo que está diciendo este... Eh, pues este estímulo del 8%, del 50%, ojo, no existe la tasa del 8%, más bien existe la extensión del 50% de la tasa de IVA, que nos da el 8%, ¿no? Pero es el 50% de la tasa de IVA. Y lo menciono para no caer, no caer en esta situación que inclusive el mismo SAT en mis cuentas, ¿no? Cuando ustedes se ponen en, en la parte IVA acreditable, te dice eh, que ahí pongan las cosas. Del 16, 0 y 8%, ¿no? Lo, lo toma como una, como una tasa cuando no existe la tasa del 8%. Cabe hacer mención. Bien. Eh, denme un segundo, ¿eh? Gracias. Bien. Eh, pues vamos a seguir con esta parte. Por aquí veo algunos comentarios. Dice... Mi estimado Manuel Martín, el cambio del RIF al RECICO se dará mediante algún escrito en, en nuestro portal. Recordemos que aquí, Manuel, tenemos la ficha 71 diagonal CFF, que cuál es la de actualización eh, de, de actos o actividades. Ese ese cuestionario que llenas no cuando estás dando de alta alguna actividad o hay una modificación de actividades, mi estimado Manuel, hay hay... Ahí va a estar este, esto que tienes tú que meter si estás si quieres el régimen simplificado de confianza o optas por seguir estando dentro del régimen de incorporación fiscal si fuera tu conveniencia. Pero es en este, en este formato, no eh, 71 diagonal CFF, que lo tienen como actualización de actividades te metes ahí, ya ves que te despliega todo el menú, ahí va a aparecer, ojo, todavía eh, tengo entendido que no aparece a la fecha de hoy, ahí te va a aparecer si optas por estar dentro del régimen simplificado de confianza, o en su caso, dentro del régimen de incorporación fiscal, que a pesar de que quede derogado, va a seguir en función hasta los años que habías eh, tú mencionado, es decir, eh, a lo mejor vas en el sexto año, bueno, todavía te corresponden otros cuatro años que podrías, si así lo ves posible, estar dentro del régimen de cooperación fiscal. Y lo digo, si así lo ves posible, en el caso de que te convenga, y si no, bueno, pues cambiarte de forma automática al eh, régimen simplificado de confianza. Pero cambiándote, saliéndote del RIF, nunca jamás pues, vas a poder volver. ¿Por qué? Una, porque ya no existe, y la otra, porque obviamente tú estás optando por tener eh, otro régimen. Por aquí veo algunos comentarios. Eh, bueno, espero haberme atendido tu pregunta, Ana Luisa. Esteban, ¿de qué va a pasar con los saldos a favor que se tenga y el contribuyente cambie de régimen? Bueno, Esteban, tú tienes que solicitar ya los saldos a favor en caso de que eh, así lo veas favorable. Tendrías que estar metiendo tus formatos, dependiendo si es impuesto al valor agregado, impuesto a la renta o IEPS. Tendrías que estar solicitando en el caso de que tengas porque el, en el momento de cambiar eh, eh, el, el régimen, por ejemplo, aquellos que están en el RIF y que se pasen al régimen simplificado de confianza o reciclo, eh, pues no se pueden traer, no se pueden traer las pérdidas, no se pueden traer los saldos a favor. Inclusive en su misma mecánica, eh, sin temor a equivocarme, no recuerdo si es el, el 111, hace mención que no podías llevarte esas... Eh, pérdidas del eh, de, de un régimen a otro, entonces ahí no podrías. Galaxy por aquí nos dice, y los profesionistas que nos hacen retenciones las personas morales en impuestos sobre la renta e IVA, ¿qué tasa sería la retención de impuestos sobre la renta? Muy bueno que lo preguntas Galaxy eh, la, la retención del, del, que te van a hacer de impuestos sobre la renta va a ser del 1.25% es decir y aquí viene una magia que algunos se ven beneficiados, otros no tan beneficiados. Ahorita que hagamos un ejemplo, ¿en qué me conviene quedarme como contador en actividad empresarial y profesional en la sección 1, o me conviene cambiarme a la sección cuarta ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido, bajamos la tabla del anexo 8, hacemos un cálculo, este, por ahí con, con un ingreso suponiendo, ¿no? Eh, y del otro lado igual, en el régimen simplificado, y nos vamos a encontrar lo que acaba de decir Galaxy, del lado de la sección 1, la retención es del 10%, como lo marca el artículo 106 de la ley de impuestos a la red Entonces, aquí me lo marca como el 10%, pero de este lado, en el régimen simplificado, me dice, tú vas a retener, o te van a retener, perdón, te van a retener la persona moral, el 1.25%. Es decir, hay una gran diferencia entre el 10 y el 1.25%. Ahí hay una parte favorable que tal vez tenga la persona física, porque eh, yo, contador, presto mis servicios a una persona moral, ella me tendría que estar reteniendo 10% y las dos terceras partes, y estoy en la sección 1, pero yo opto por estar dentro del régimen simplificado de confianza me voy a ver beneficiado de este lado porque solo me va a retener el 1.25%. Y dentro de mi cálculo, vamos a ver que ese 1.25% inclusive crea un saldo a favor. Ahorita que hagamos los ejemplos en una hoja de Excel, eh, realmente eh, ejemplos muy básicos, nos vamos a dar cuenta de manera automática que algunos, algunos, sí se vieron beneficiados con este régimen simplificado de confianza, si sí también, eh, bueno, pues cumplen los requisitos del mismo. En el caso, quienes no, las tienditas, las ferreterías, los pequeños negocios que tenían una ganancia de ese artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, porque no pagaban IVA si no pasaban de los 300 mil pesos, y solamente vendían al público en general, ya no va a ser para el 2022. Dejó de existir esto. Para todas aquellas personas que están en el RIF todavía, va a seguir. Va a seguir estas... Eh, eh, bueno, pues estos beneficios esos estímulos fiscales pero en el caso de aquellos que entraron a partir del primero de agosto al tiempo corriendo ahorita, pues dejarán de estar en el RIF y me van a pasar al simplificado de confianza, hubo personas y sobre todo aquellas que venden al público en general, que no se van a ver beneficiadas, déjame les digo que van a tener que timbrar la factura normal, subtotal, IVA y aquí el IVA lo van a trasladar o lo debieron de haber trasladado y por consecuencia, esto va a aumentar el pago del impuesto al valor agregado de los pequeños negocios. Vamos a ver si no existe una gran afectación económica porque va a haber negocios que no soporten el poder estar pagando pues, el IVA. Cuando ellos ya venían acostumbrados a que el IVA prácticamente era un impuesto que ellos no pagaban. ¿Por qué? Por los beneficios que tenían en el 23 de la ley de, de la federación. Pero en el caso de... Eh, pues el régimen simplificado de confianza no tiene esos beneficios, no tiene esos beneficios. Vas a expedir el comprobante fiscal igualito que como si se lo estuvieras este, emitiendo a otra persona. Entonces, aquí es un, es un fuerte golpe para ellos. Moto 5 Play dice, y si prefiero quedarme en RIF... ¿Qué tendría que hacer para que no me hagan el cambio automático? Bueno, ellos están mencionando que tienes que entrar al portal, vuelvo a mencionar, en la ficha de 71 diagonal CFF, actualización y de actividades, en donde ahí le vas a mencionar, bueno, le vas a poner que es, eh, tú optas o todavía quieres seguir dentro del régimen simplificado, de, perdón, dentro del régimen de incorporación fiscal. Para que, pues obviamente, en la actualización de datos tú ya lo hayas eh, realizado y con base en ello no te pasen de forma automática. Ok. En su caso que, bueno, pues suceda alguna situación que al otro día aparezcas en, en el en este en Recico, bueno, tendrás que mandar también vía portal, pues un escrito libre en donde menciones todo lo que tú habías llevado a cabo antes y que, bueno, pues no se está respetando. Porque eso va a ser el pan de, de cada día de muchos contribuyentes. Los les pasó cuando estaban en. En RIF y de repente amanecían en actividad empresarial, simplemente porque la autoridad por ahí, pues el sistema los pasó, porque a lo mejor eh, les detectaron que habían pasado dos millones de pesos. Eso no quiere decir que, que tengan, que haya sido un ingreso acumulable, porque recordemos que se acumula hasta el momento del pago. Pudiera ser que a lo mejor de esos. 2 eh, millones, 100 mil todavía no los cobraba, entonces tendría que estar todavía o hubiese tenido que estar en el RIF. Vamos a ver cómo la van a jugar de esa forma. Hay algunas preguntas que seguramente eh, en la práctica pues se estarán resolviendo. En el caso que me haces, Moto E5 será en el de actualización de datos, ahí tendrás que meterlo. <música>